Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy pintora y este es el primer vídeo del canal, así que ¡empezamos! En esta ocasión, y por ser el primer vídeo del canal, vamos a hacer un sorteo a lo grande. En este caso, voy a repartir 30 códigos de las aves legendarias, es decir, que te puede salir al azar un Articuno, un SAP 2 o un 3 En primer lugar, quiero indicar de cuándo hasta cuándo es el sorteo. En este caso, empezaría desde hoy mismo hasta el día 30 de agosto. El día 31 de agosto publicaré quiénes son los ganadores y lo voy a explicar el porqué. En este caso es porque estos códigos se eh, caducan antes del día 30 de septiembre. Entonces yo quiero que tú puedas hacer con estos códigos lo que tú quieras. Si te lo quieres quedar tú, pues para ti. Si se lo quieres regalar a alguien, pues es tuyo, puedes regalárselo. Y si lo quieres sortear en tu propio canal, pues bueno, también lo puedes hacer. Entonces te voy a dejar ese margencito para que tú puedas hacer con este código lo que tú quieras, que para eso es tuyo y te lo ha ganado. Vamos ahora con la base del concurso. En primer lugar tienes que estar suscrito a este canal, al canal de Sleeping Tora. Y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Puedes suscribirte aquí abajo a la derecha. Y también tienes que estar suscrito en mi canal de Twitter, en el cual también te voy a poner un enlace por aquí abajo. Y por supuesto también en la descripción del vídeo. Tienes que estar suscrito en ambas redes sociales. En segundo lugar, tienes que comentar en este vídeo la palabra participo y al lado tu nombre de Twitter, es decir, tu nick de Twitter. Así yo puedo vincular tanto tu participación en YouTube como que me has seguido en Twitter. Y por último, el tercer y último requisito es hacer el retweet del tweet de este vídeo. Lo voy a dejar, por supuesto, en la, en la caja de descripciones y lo vas a poder ver en mi canal de Twitter. Pues no me queda más que decirles que y desearles muchísima suerte a todos y espero que se puedan llevar uno de estos 30 códigos de la ave legendaria. Pues nada más, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like a este vídeo. Y si no estás suscrito, por favor, suscríbete a mi canal aquí abajo a la derecha. Ya tienes uno de esos pasos, lo dejo caer por ahí, como que no quiera cosa. Y nada, desearles que tengan un muy, muy, muy, muy buen día y despedirme. Adiós.